Señores, <risa> en otra información, bueno, como yo veo este nombre, bueno, lo, ay, lo vi ahorita que anda ahí. Ronnie Jiménez dice que estuvo con Wilson Suez. El presentador Ronnie Jiménez dijo en el programa Los Focas Radio Show que sostuvo el locutor, una relación con el locutor y comunicador Wilson Suez durante dos años, en el que incluso vivía con él en la ciudad de Santiago. Dijo que en ese momento se encontraba trabajando con los dueños del circo en los Estados Unidos, pero que... Lo que dañó la relación fueron los celos enfermizos, su violencia y una supuesta infidelidad. Sin embargo, Sue ha negado que eso fuese real. En una conversación junto a Santiago Matías en el mismo programa. Sin embargo, en las redes sociales han criticado a Ronnie. Ronnie Jiménez por ventilar esta información y lo han calificado como frecura suya. Uh. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Es sí. pareja de Wilson? Sí. Vivian. Que preparen? Hmm. Hmm. Atención. Atención, atención. ¿qué necesidad, mi hijo, tienes tú de hablar eso? ¿Qué necesidad? Te quedaste, gasoy. ¿Qué necesidad, mi hijo? Ay, de tú, de tú salías a, a decir que tú te acostaste con ese muchacho. Esto es increíble, Dios mío, esto es increíble. Ronnie, por favor. Callaíto, Cállate, que Ronnie, es bonito, que esa cosa no se. Aunque sea verdad, esa cosa no, no se no, habla. ¿Por qué no tienen contenido? Eh. <risa> Para nosotros llevarle dos mochilas. Dos de mochilas contenido. de contenido, verdad. Porque qué pregunta. Sí, es una falta de respeto. Contenido, sí. Sí, tiene razón. Pero qué, qué tiene que saber el público sí, eso. Sí. Hello, buenas. Buenas. Sí. sí. Hola mi amor de San Francisco de Macorís. Para Rodney, dile a Ronnie, que por eso es que le hacen lo que le hacen, dile que la mamá de la amiga donde él se venía a comer los guandulitos toda la tarde. Ay, mi que él sabe el odio que yo le tengo que tener esa lengua, te Mira la llamada que vino de, aquí de, para que yo dijera cuando sacó el arma de fuego por habladores ¿qué le pasa Ronnie no dejaste de estar bueno con mi hija como ahí está la la, la dama ¿Eh? ahí está la dama diciendo que tuvo algún problema con Ronnie ¿verdad? Que iba a Lambergo andule, dijo la doña, la llamada. Ay. Que esto está grabado, esto es en vivo. Esto ¿Eh? sale ahorita. Sí. Esto sale ahorita esto para sale que ahorita. no digan que estamos inventando cosas. Eso fue una llamada que le está mencionando a su hija, ¿cómo fue? No escuché bien, tienen que subir esa llamada a Toa. ¿Eh? 809-725-0505 para que usted se comunique conmigo. ¿Está bien o mal que Ronnie haya tirado el hombre para adelante? Hello. ¿Sabe quién es? La misma persona, la misma. Si él dice que no, dile que él sabe la mamá de... ¿Pero por qué que lo bajan, Dios mío? <risa> no, que él le gusta meterse, no, que no le importa. No, no, pero déjala que hable. déjala que ¿Y hable. ¿Por qué, ¿Qué? Que lo bajan? ¿Y ¿Por qué, ey, la, ey, ba... ey, ¿y por qué ey, la bajan? Ey, ey. No te metas con la hija mía, Ronnie. No te metas con la hija mía, que yo no me pongo con mujeres. Me gusta ponerme con hombres de tú a tú a la trompa. Ah, que oh. él se está metiendo con la no, hija entonces, suya. Tú sabes, la locotrona, pero ¿sabes quién es que te habla, la verdad? No te metas con ella. Oye, te con la cara frente a frente, ya en público, ahí mismo voy yo y te hago el lío, que me den el chance para que yo vean cómo yo me presento la rututú de abogado de San Francisco de Macorís. No te pongas con la hija mía. Oye, terronita. ronita. Eh. Ok, ahí está. Ahí está la dama. ¿Eh? Hay un bobote, como dice la dama, que Ronnie se está metiendo con la hija. ¿Eh? Bueno. <risa> Ahí están, señores. Nos hemos quedado sin palabras aquí. Con, con eso nos despedimos no. nosotros.